Buenas, analicemos, mi padre trabaja solo los miércoles, pero antes de analizarla tenemos que entender esta oración porque tiene dos significados. Que mi padre solo trabaja los miércoles, es decir, que lunes, martes, jueves, viernes, sábado, domingo, libra y los miércoles trabaja. O que los lunes, martes, jueves, viernes, sábado trabaja acompañado de gente y los miércoles trabaja solo. Esas dos interpretaciones tiene. En cualquiera de las dos, la, el primer paso sería diferenciar el sujeto del predicado. Como el verbo es TRABAJA, hay un solo verbo, oración simple. ¿Quién trabaja? Mi padre. Apliquemos el truco. Mis padres trabajan. Así que sí, concuerda sujeto con predicado, sujeto con verbo. El grupo nominal sujeto sería mi padre, donde mi es un modificador, un determinante, y padre sería el núcleo. Todo lo demás... Es grupo verbal predicado verbal. Al ser un grupo verbal, el núcleo tiene que ser un verbo. Trabaja. Y aquí está la duda. ¿Cómo lo vamos a interpretar? ¿Como que solamente trabaja los miércoles? ¿Solamente trabaja un día a la semana? En cuyo caso, solo los miércoles. Todo sería el complemento circunstancial de tiempo. ¿O la vamos a analizar como que él trabaja solo, sin nadie que le acompañe los miércoles y el resto de días trabaja acompañado. Si fuera de esta segunda manera, solo sería un complemento predicativo. Los miércoles sería un grupo nominal, complemento circunstancial de tiempo, y solo sería un grupo adjetival, complemento predicativo. Se entiende mejor si en vez de mi padre es mi madre. Si solo es el complemento predicativo de mi padre, ¿Cómo sería? Mi madre trabaja sola los miércoles. Sola, complemento predicativo. Complemento predicativo siempre decimos que es ese falso atributo porque no está con verbos ser, estar o parecer. Y por otro lado también, un complemento predicativo responde a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo trabaja? Pero es variable. Mi madre trabaja sola y mi padre trabaja solo. No es un adverbio, es un adjetivo variable. Entonces, en este caso, si entendemos que los lunes, los martes, los jueves, los viernes, los sábados trabaja acompañado y él solito en su oficina, en su soledad, trabaja los miércoles, solo sería un complemento predicativo. Gracias, agur.